Palabras en ahora que Glas. Hola. Hola, buenas tardes. Moción consecuente... esta moción consecuencia de interpelación? se plantea recoger una iniciativa del Parlamento aragonés para la elaboración y ejecución de un plan de descontaminación de las tierras y aguas de Sabiñánigo, afectadas por el vertido durante años del lindano, procedente de una fábrica de producción de pesticidas. Desde nuestro grupo parlamentario presentamos una enmienda de adición con cuatro puntos, y serían para promover una actuación estatal sobre este tema, promover en coordinación con los gobiernos autonómicos una campaña de detección y descontaminación del indano, iniciar la revisión de los planes hidrológicos, e impulsar la elaboración y aprobación de protocolos sanitarios urgentes, Lamentablemente la, Lamentablemente, la contaminación por lindano, que afecta tan gravemente Sabiñánigo y el río Gállego para la explotación y los restos de residuos, desaprensiva y sin escrúpulos de la empresa enquinosa no es un caso aislado que afecte únicamente a esta zona. Hay situaciones parecidas en otras, en otras zonas del Estado español, incluyendo, entre otros, Sabiñánigo, el río Gállego, tributario del Ebro, Baracaldo, Vizcaya, el envase de Oyola, Riero Ángela y Río Castañas y en Porriño, Vigo, donde empresas como Bilbao Chemical, Sea, Inquinosa y Transportes Bombín han vertido durante años lindano, contaminando gravemente suelo, subsuelo, acuíferos y aguas superficiales y afectando gravemente a los mencionados ríos. Por este motivo, sin pretender, sustraer ni distraer del foco al río Gállego, es necesario aportar el problema a nivel global, a nivel estatal, mediante la incorporación, conforme exige la normativa de aguas continentales, de planes específicos de actuación para la eliminación del lindano como sustancia prioritaria en los planes hidrológicos de las demarcaciones hidrográficas en las que se han detectado problemas de contaminación por lindano, perceptivo según la norma comunitaria. Y también se hace imprescindible llegar a empezar una campaña de detección y descontaminación con la finalidad de conseguir en los próximos años la completa erradicación del lindano de toda nuestra geografía. A nivel comunitario, avanzando en la elaboración y aprobación hacia una normativa de suelos que aborde, Italia, luche y corte el problema de la contaminación de, la de los mismos, que es una gran asignatura por pendiente la Europea, no por lo que la, la, un, para la por lo que la Unión Europea no ha legislado España todavía sobre este tema. España y tendría y que dentro. liderar este frente precisamente por ser uno de los países afectados por la contaminación de los suelos por lindano, entre otras sustancias peligrosas. Y para terminar, y no menos importante, hablar de la salud. La peligrosidad para la salud, para la salud humana del plaguicida es bien conocida y reconocida a causa del masivo uso de estas sustancias. Las agricultoras y agricultores, sus familias y las poblaciones rurales están muy expuestas y esto lo ampliaré en el turno de portavoces los riesgos que tiene el lindano en la salud de los humanos. Muchas gracias.